Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos? El último día de este mes de febrero y yo quiero invitarlos para que con mucha alegría le demos gracias a Dios todas las bendiciones que Él nos dio todo lo que Él nos confió todo su amor, su misericordia sea el momento para decirle a Dios gracias gracias mi Señor gracias Señor por todo Amén recuerden mis queridos hermanos seguir orando por todo el clero de la diócesis de Neiva junto con nuestro obispo estamos viviendo los retiros espirituales esta semana ténganos muy en cuenta en su oración hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos 7 al 15 en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuando recen no usen muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso no sean como ellos pues su padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan ustedes oren así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 Palabra del Señor, ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, nos encontramos con esta fórmula, estas palabras sencillas que dicen, maestro, nos enseña. cuando ustedes oren, oren así. Miren, no usen tanta palabrería, dice así, así lo dice. No usen muchas palabras. Esto, que nazca el corazón, que brote el corazón. Esta oración el Padre nuestro que recitamos tal vez muchas veces, a veces como lo afan. Yo quiero invitarlo para que la recitemos espacio, hablándole a Papá Dios, hablándole a nuestro Padre Celestial. Que estas peticiones, estas, estas oraciones, cada, cada frasecita es una petición que dirigimos a Dios, nazca y brote desde el corazón. Dos cosas, no tanta palabra. Y perdonando. La oración será escuchada. Y ahora hablamos a Dios desde el corazón, mis queridos hermanos, y hacemos el esfuerzo de hacer bien las cosas. Ayer la palabra nos invitaba a hacer la caridad, a amar, a servir. Estamos en esa tónica, en ese plan. Nuestra oración es escuchada. La oración desde el corazón, mis queridos hermanos, en la humildad, en la sencillez, hablándole a nuestro Dios. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Amén. Un feliz día para todos, queridos hermanos.